¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Sleep pintora hola a todos, seguimos con Pokémon Luna Luzlocke. Primero que nada, siempre recuerdo el sorteo del juego, del videojuego del Pokémon Solo, Pokémon Luna, por los mil suscriptores aquí arriba a la derecha en el botón de información, tienen toda la información al respecto de ese sorteo. Y estoy aquí con el niño más afortunado del mundo, que dice... ¿Qué pasa? Acabo de obtener un Mewtwo en un intercambio prodigioso. O sea, el único Mewtwo que existe, porque es un Pokémon legendario, lo ha obtenido este niño a través de intercambio prodigioso. A mí nada más que me llegan ratatas a Lola. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a seguir con la aventura. Vamos hacia donde estaba Lily. Enseguida volvemos. Bueno, ya hemos llegado y empezó hasta la animación y todo. Lo siento mucho, estoy pintora. Al final he vuelto a perderme. Me cansé de dar vueltas y entré en una boutique. Le daba, le quedaban prendas sueltas de una colección y me he comprado un vestido pero voy a tener que echarle valor para ponerme algo así. <ríe> pero bueno, al menos la señora de la tienda me explicó cómo llegar a la biblioteca de Malí. Está justo al lado de la boutique. Mutes. ¡Ay! ¡Qué susto! Hola, le pintora. ¿Cuánto tiempo? El recorrido insular te está quedando apañado, ¿eh? Te está quedando apañado. Eh, seguro que el Tapu también está contento. Bueno, no me vas a presentar a tu amiga. ¡Ay! Hola, me llamo Lilia. Vaya, brin vaya brinco que has pegado cuando has visto a Mudsdale, ¿No? Perdón. Qué fue el susto, brinca. Me da a mí que tú te has recorrido más bien poco, ¿verdad? No, bueno, en realidad me interesan las ruinas por diferentes motivos y... Jeje, pues tienes una buena madera, moza. ¡Ay, muy bien! Bueno, que si queréis os acerco a la falda de la montaña a homo de mi tail. Ni os, Ni os preocupéis, que está bien fuertote. El muy galán puede llevar a dos sin fatiga. Gracias por tu noble ofrecimiento <risa> Pues adiós, ¿no nos ibas a llevar? Ya que estamos aquí, deberíamos echar un vistazo a la biblioteca de Malié Venga, echa un vistazo A Jolisnia. ¿Aquí ya te supe pelear? El libro, que ando, el libro que ando buscando es, muy, es uno muy antiguo, contiene una leyenda de la que me habían hablado la profesora Pimpinela. Según cuenta, los Pokémon legendarios de Alola vinieron desde otro mundo. O sea, ¿los legendarios son Ultra Ente? Vamos a ver qué se puede hacer por aquí. Oye, ¿es verdad que en Alola no se puede utilizar el movimiento vuelo? Pues es verdad, porque tenemos los movimientos, tenemos la, las Pokémon turas. ¿Eh? ¿De verdad? Jolines, esta región es muy rara. ¿Y cómo voláis vosotros entonces? Si es que se puede saber. ¿Con Charizard? <ríe> con el Buscamontura. Busca ah, vale, o sea, que usáis un cacharro para llamar a los Pokémon. Ya había escuchado que el transporte en Alola era muy sofisticado, pero no me imaginaba hasta qué punto. Muchas gracias por enseñarme tantas cosas sobre Alola. Toma, acepta esta MT como agradecimiento. La MT vuelo. Uh, no puedo volar, pero bueno, ya, puedo, ya tengo la MT. En Yoto, esto se considera una MO, pero aquí en Alola no es más que una MT. Bueno, al menos será, te será útil en el, en el combate. Sí, sí, muy útil. No te preocupes, por eso que yo le busco el partido. ¡Miau! ¡Oh, Gabriel! Alola, hola, le pintora! ¿Cómo estáis haciendo el recorrido insular? Imagino que sabrás que algunos Pokémon tienen formas regionales, ¿no? Sí. No esperaba menos de ti. Pues verás, las distintas formas que adoptan los Pokémon por las influencias del entorno en la que se hallan se denominan formas regionales. No solo adoptan una apariencia diferente, también pueden ser de distintos tipos. Si capturas algún persian en su forma regional, no dudes en enseñármelo. Pero si lo tengo... Si yo lo tengo, tengo un persian regional. Pues nada, vamos a buscar a... A Fionitrix y se lo traemos aquí al profesor. Ese ya venimos. Ya tenemos a Fionitrix en el equipo, así que vamos a hablar con este hombre. Así que... Mira, qué suerte, ¿no? Ahí va. Un Persian con la forma regional de Alola. En Alola se estilan las caras redonditas. Me pregunto si esto. si eso. si es solo. si es eso lo que llevó al desarrollo de esta forma regional. Persian en es un Pokémon muy inteligente. Almacena la energía de la evolución para fortalecer su cuerpo con ella. Con ¿Son ese tipo ese tipo de hechos? Este tipo de hechos tan fascinantes e inexplicables los que me llevan a levantarme cada mañana lleno de ganas de investigar. No todo el mundo logra hacer que su Meowth evolucione a Persia. Antes es necesario eh, ganarse su cariño y su respeto, y son pocos los que lo consiguen. Que tú ya has sido capaz de algo... Que tú hayas sido capaz es algo extraordinario. Muchas gracias, Eli pintora. Acepta esto como agradecimiento. Una amorbol... ¿Sabes? Mi primo de Canto y yo nos parecemos un montón. Dice que tenemos la misma cara y todo. Estoy realizando una extensa investigación utilizando la Pokédex de Canto que me dio él como referencia. El nieto de mi primo, Azul, habla de Azul. Uh, es un entrenador excepcional. Lo he enviado, Le he enviado un Cristal Z, así que puede que se pase por Alola pronto. Eh, ahí estamos haciendo referencias a que sí que estará Azul en el juego. Me parece súper guay. Venga. Pues nada, vamos a dejar a Fionitri y seguimos con él. El... Ya está, vamos a la segunda planta. Este libro parece valiosísimo y no creo que pueda tomarlo prestado. <risa> estaba a usar Pokémon Fantasma de seguro. Aquí lo tienes, princesa. Adelante, lelo. ¿Qué? Ah, vale, de acuerdo. A ver, este parte se, esta parte se titula La Luz de Lola. Un día una gran grieta atravesó el cielo y de ella emergió la silueta de una criatura que evocaba la luna. Venerada incluso por la rey por el rey de Alola. Recibió el nombre de Lunala, la, cri la criatura lunar. Si bien los más ancianos aún recuerdan el apodo de los, de los nativos en su lengua, Magina Pea. Se pegó el, peo, el murciélago lunar. La criatura lunar tiñe la oscuridad todo lo que lo, de, to de oscuridad todo lo que lo, la rodea. Y, con su gran poder, sin parangón en toda Lola. Controla los espíritus guardianes de las islas Y guía a aquellos que abandonan este mundo La criatura lunar y la criatura solar Dieron vida a los espíritus guardianes de las islas Que velan por todos los seres que habitan la, la región de Alola Para mostrar su aprecio y gratitud hacia la lunala La criatura lunar, los reyes de Alola Hacían sonar dos flautas ante, ante un altar Bueno, información bonita Historia antigua ¡Qué historia tan bonita! Mi padre tiene un montón de libros súper interesantes. ¿Cómo? ¿Que este libro es de tu padre? Pero sí es un libro muy antiguo. ¡Tengo 300.000 años! <risa> sí, es de mi padre. Puede que no lo parezca, pero mi familia era, era antaño una de las más importantes de la región. He tenido que traerme a la biblioteca todos los libros de mi padre para que los Pokémon no los estropeasen. Puedo contaros innumerables relatos y leyendas sobre Lora. se llama Sarala. Ah, muchas gracias, yo creo que voy a quedarme aquí un poco más, quiero escuchar más historias interesantes sobre Lola. Tú, tienes que ir, te tiene, tú te tienes que ir ahora a la siguiente prueba, ¿no? Es la pintora, la de tipo eléctrico. Para llegar tendrás que recoger un autobús en la ruta 10, o al menos eso en un libro. ¡Qué forma de echarme más gratuita! ¡Ay, Lilia! La siguiente prueba no te pilla lejos de aquí. Tiene lugar en el pico Hokulani. Bueno, no está lejos siempre. ¿Y cuando cojas el autobús de la ruta 10? ¿Y tú quién eres? Hmm. Me suena que es otra capitana En fin En fin, será fin Ya sabemos un poquito más de la historia de Esta gente Vamos a ir por aquí Que tiene que haber objetos seguros ¿No? Y por aquí Y por aquí Eso que es un altar, ¿no? A ver, aquí hay un Un Pokémon al que odio pues matarme <risa> a este hombre, a, a Pikipec. ¿Y aquí que hay? ¡Uf! La peluquería. Nada. Pa y no me voy a estar pelando, ¿eh? Así que. Zanca vos. ¿Y esto aquí qué es? Esto. ¿Un restaurante chino-japonés? <coughs> oh, sí, es un restaurante Aquí se podrán hacer eh, luchas por turnos, etc, etc, etc, Pero vamos a hablar con los comensales A ver si me dan alguno algún objeto o, o algo O algo Uy, qué mesita más bonita <coughs> Pues no Oye ¿Me das tu pachan y yo te doy mi happy? Me? No. <risa> bueno, ya sabes, no se hace el intercambio de Machamp contra happy. Eh, a ver. Bueno, nada, nada. A ver. La ruta 10 para allá y la ruta 11 para abajo. Te este va a hacer la ruta 10, que es para aquí. Pero vamos a ver si ¿O tú me vas a dar algo. No. Vamos a coger a Tauro. ¿Tú me vas a dar algo? ¡Ey! Se dice Alola, maleducada. ¿Y esto qué es? ¿Qué ruta es esta? Ciudad Malie. Cabo a las afueras. Bueno, es que no sé. Tengo que ir a la ruta 10. No tengo que ir de aquí. Se puede ir a tres sitios, así que venga, vamos a ir a la ruta 10. Ruta 10, por ende, nuevo Pokémon, pero por lo que veo, primero vamos a luchar. Vamos a salir de la Pokémontura. Señora, ¿usted quiere luchar? Bueno, me va a pedir algo. La ruta 10 se extiende a lo largo y ancho, y es un lugar ideal para que los Pokémon jueguen. Los pobres Stuful no hacen mucho ejercicio que digamos, así que aprovecho para que salgan de sus pokébol y se entretengan pero resulta que ya ha pasado un rato y aún no han regresado me tiene preocupada yo iría a buscarlo, pero ya sabes esta edad, las piernas, la artritis... no son lo que eran. ¿podrías avisarme? si te los encuentras por ahí son un poco trastos, pero más listos que el hambre ¿y tienen unos faltos? ¿que pa qué? deberían ser capaces de regresar aquí sin problema ¿me ayudas a buscar a mi estufon en la ruta 10? Tienen varios. Venga, claro que sí. Estoy buscando a 8 de mis stuful ¡Ya! Si solamente se pueden tener 6, señora. ¿Será que estos pillos les gusta el escondite? Pues nada, hay que buscar. Uh, una nada By the face, pero bueno. Venga, vamos a parar el Pokémon de ruta y también tenemos que conseguir a los stuful Uy, ahí se mueve algo. ¡Qué miedo! ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Un o una, Scarmory, venga, Carla, uy, venga, le voy a usar niebla clara, que no es nada efectivo, qué Vale, vale, ah. Uh... Vamos a usar a rocío. Para debilitarlo un poquito nada más. Venga, sí, no pasa nada. Vamos a usar acuaro. Y salmuera creo que es... ¡Uy! llama a otro <risa> Pues sí eh, Bueno, voy a hacer pruebas con el otro Entonces Uno está en nivel 26, venga Vamos a usar salmuera con el del nivel 26 Y si se me lo cargo, pues al menos está el del nivel 37 Venga Salmuera Bien lo deja con muy, muy, muy, muy poco vida. Vale. Eh, vamos a usar entonces Buceo contra el otro. Ostras, un ataque de furia. ¡Ya está! ¡Ya! ¡Venga, tres! Joder, va por cinco, cabrón. O, es un... o son dos. O son tres o son cinco. En serio. Ya, ya, ya Venga, a buceo y así se cura un poco, coño Uy, contra <ríe> Amago, nada Ataque furia, nada Ataque de buceo contra Scarmory No se lo carga Vamos a usar Salmuera contra Skarmory. Venga, tú puedes, Rocío. Vale. Y ahora Pokéball contra Skarmory. a capturarlo con una Pokeball si se puede One Mierda Lo voy a, lo voy a contar en alemán Nada Para, para ahí Ya está, no te pases Tres golpes, bien Venga, venga, venga eh, vamos a usar otra Otra Pokéball diferente Ultra Ocaso Nido buceo, Veloz Turno Maya Sana Honor Venga, vamos a usar un Honor ball. Y en alemán Ahí Ein... Null <ríe> Null Cero. Venga, la honorbol no sirve, no tío, no tío, no tío, no salmuera y dale. Me quita de uno o 2 PS 2 PS Pero aún así, Jolines Raya Robustez, vale Entonces el otro no tiene robustez Vale, perfecto <risa> O sí Mierda, no sé Venga, salmuera otra vez contra Skarmory Rocío, tú puedes aguantarlo Aguanta, Rocío, aguanta, aguanta Muy bien Venga, vamos a pasar ya a Pokémon más dura Rocío, el 36 Venga, Rocío, tú puedes Tú puedes, aguanta ahí Venga, vamos a usar una Super Bowl Estamos ya mejorando Ains, Zwei, Ah, no, no llegó a tres. Miedito, cúrate, cúrate, Rocío. Super Rocío, el arroz de la canaria. Super Ball. Venga, Scarmory entra. Mierda, jodido. Rapidez. Rocío, aguanta, por Dios, aguanta. Tú puedes. Y mientras sigue subiendo niveles, no pasa nada. Venga, muy bien, falló. Venga, Super Bowl. Venga, venga, venga, venga. Tienes que entrar. Uno. Dos. ¡Ah! ¡Arr! ¡Qué. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué me pone nervioso eso, eh, es que Rocío tampoco se cura mucho. Otro Coline, La hordaza. Venga, luchar. Salmuera contra el y hembra. Venga. Y todo por un Skarmory, eh Esto es Esto es Pokémon Sol y Pokémon Luna Nunca he visto antes Venga A Salmuerasa Voy a usar Buceo Contra Skarmory este Para curarme un poquito más Más un crítico encima Me cago en la leche Rocío Desde que Rocío se convierte en, en Wisiwashi normal Ya la cagué Venga, se cura. Ahora los dos atacan no pueden hacer nada. Bien. Y se cura Rocío otra vez. Tras hacer buceo. Venga. Carla sube nivel. Y Rocío se recupera un poco más. Venga, otra. Ya voy a tener que empezar a usar Ultra Balls ¿eh? Una Joder Se está pasando mucho ya, ¿eh? No voy a contar Entra y punto Venga Me hacen super caso, eh. Super caso. Rocío... Ro no, no, no, no. Rocío. Calmadita. Calmadita, Rocío. Tranquilita. Que te cargas el Scarmory y la armamos, eh. Joder, venga. Después ya las Ultra Wars, venga. Me quita 2. Estaban 48. 44. 42. 39. 37. Y se cura. En 40 y poco. Y si me llama otro. Me cago en la madre que trajo a los Skarmory. Y en su familia. A ver. Honor Ball, Sana Ball, Maya Ball, Turno Ball, Veloz Ball, Buce Ball, Ball, Ball, Ultra Ball, venga. Y como no entres en un Ultra Ball, ya es que es para pegarse tiros, ¿eh? Uno. ¡Me cago en la madre! ¡Me cago en la madre! ¡En serio! Encima un golpe crítico. Rocío dentro nada dejará de ser la Rocío que conocemos. Venga, una ultra ball. Venga, tienes que entrar. Es que no queda otra. Que las ultra ball son súper buenas. Una, dos, tres. Ahora, menos mal. Dios, el Scarmori más difícil de mi vida. Uff. Super Rocío. Eh, aguanto ahí como nadie. Vamos a ver qué nombre le puedo poner a este Pokémon Sí, vete registrándote la Pokédex Claro, mi niño Lo que you, lo que you want Sí, pero regístrate sí. Venga, nombre Claro que le queremos poner un nombre Vale Le vamos a llamar Álvaro Gón ¿Vale? Pero es Álvaro González Álvaro Gón González No, Álvaro Gón Así me gusta más Es Álvaro González León Es uno de los primerísimos, primerísimos, primerísimos seguidores del canal Me seguía cuando todavía era el, el canal anterior Y le dije, no, mira, si me vas a seguir, en el, en el nuevo y dice, venga, yo te sigo Sin, sin todavía tener ni un solo vídeo Entonces, mmm, se lo merece Se merece tener un Pokémon con su nombre Al PC, venga Al varón, para el PC y... ¡Ay! Aquí hay algo Una pluma mente, bien <coughs> A ver Sí, venga, Carla Carla al ataque Aquí hay alguien que seguro quiere pelear Venga Ardo en deseos de batirme contigo Pero si no me conoce Si no me conoces ¿Qué quieres pelear conmigo? ¿Plasta? El bombero Amadeo te desafía Bombero negro Bueno, no soy racista, ¿no? Pero... Coño, Poliwag Claro, es un bombero Es normal que tenga un Pokémon tipo agua eh, Pues cambiamos de Pokémon A Anto Usa hoja afilada Y no eso lo mata Yeah ¿Qué pasó, bomberito? Que rápido se ha extinguido la llama de mi entusiasmo Venga Claro que yes eh, Mira, aquí no estuvo full Vale ya hay uno menos Entonces por aquí puede haber otro, ¿no? No, no hay Estufito Estuful Y ahí estoy viendo otro ahí Venga, Vamos a encontrar todos Estuful Aquí hay otro ¿Vale? Vamos a coger esta Pokeball Un antiparalizador Vamos a coger... ¡Uy! Un Pokémon sol sobre mí. Pero no es Pokémon de ruta. Crabrawler. Ca Crabrawler. el tipo de lucha. Vamos a cargárnoslo. Con un puño fuego. No, una pirotecnia. Bien. Ya está. Y cogemos las vallas, que siempre son tan útiles. Una valla íspero. Una meluce. Y una uva. ¿Tú no quieres pelear? No. Ay, pero me lo cura. Gracias, te quiero. Te quiero, te quiero. <risa> eh, vamos a ver si hay más estufo. ¡Ah! ¡Mierda! Venga. Que te llama más la atención del... De de que te llama más la atención ver andando por ahí? ¿Una modelo o unos Pokémon? Me callo, vale. Martina me desafía con un Pokémon solo. Y es Stene. ¡Ay, ¡Oh, qué bonito! Me gusta. Pero Carla... Carla gana, vale. Carla gana. Pirotenia Fuera. Tú y yo Bueno, yo creo que sí Que terminamos de buscar los Stuful y ya está A ver si encontramos Ahí hay una Pokéball. es un repelente Y ya creo que con esto Ya terminamos de, de encontrar los Pokeball Los Pokémon que estaban por aquí Y ya está, ya con eso se termina El, el, el episodio por hoy Super repelente. Bueno, repelente normal. Aquí está el Stuful. Está escondido, ¿eh? Dios, por poco no lo veo. <ríe> eh, aquí hay otro. Llevan cuatro. Cuatro Stuful. Uy. Un Firo. Al menos la sombra era de un Firo, sí. ¡Firo, Firo! Vamos a escapar. Vale, porque es que no, no tengo por qué estar luchando. Huimos. Mm. Vale. Aquí detrás hay un otro Stuful. <ríe> ya van cinco... Aquí hay una célula de cigarde Este señor seguramente que querrá pelear Así que... Ya que estamos... Metemos al igual aquí No, pues no, no quería pelear eh, Ese seguro que sí quiere pelear, y aquí hay un Stuful Llevan 6, ¿no? Eh... Aquí hay otro 7 ¿Y tú querías pelear? Sí, jeje <risa> Un policía quiere pelear contra mí Ni no, ni no, ni Ay, que me... Que imito Ah, que imito muy bien el sonido de la sirena Pues los combates Pokémon también me da, se me dan muy bien Vamos a ver Vamos a ver, no hay nada escrito. Es que es feo! <ríe> Cárdenas. Cárdenas el policía saca Growly tipo fuego. Y Ellivers tipo lucha y tanto que lucha. Intimidación de Growly me vas al ataque, capullo. Bueno, sorpresa. Y... demolición. Da igual. Toma. Pero esto es increíble. Luchas aún mejor que yo con mi Pokémon. Venga. <ríe> ya no hay más Stufu por aquí. Por aquí tampoco. Buah, ay, ay, ay, ay, ay, ay! No. Están los, los, los esculeros. El Team School está por aquí. Venga, vamos a meter a Zuko al primero. Da corita. Sí, venga. Vamos así contra ellos. Que seguramente que tienen al último Stuful. ¿Qué pasa, melón? Sí, quiero robar una parada de, de autobús. Esto. Este, este flipado nos quiere robar la parada. Está demostrado que no, se, que no puede hacer nada. Venga. Venid a mí. Que yo voy hacia ustedes. No pasa nada. Bueno. al menos no lucho solo contra uno. Con un Pokémon y tiene A. Golbat. Uh, vale, muy bien. Suco. <ríe> Suco, mmm, nada, poder Z y para adelante el aplastamiento gigalítico. Y capullo, ataca primero. Es tan veloz. Bueno, me estoy pasando un poco de los minutos. Pero bueno, era porque querías conseguir a todos los. A todos los Stuful. Un ataque gigalítico. Toma. Y si Golbat sobrevive a eso me hago una casa en la playa. Con arena y todo. A los. A los palos. Palosan. ¡No! Esto es un disparate. No me creo que haya perdido el combate. Venga. Vea, macarrilla. Macarrones. Bueno, hemos mordido el polvo Al puro estilo tiene Skull, colega El hierro Les plantamos cara a los fuertes Muy deprisa Otra cosa es que le demos algo que no sea risa Sí, porque yo me parto el culo con él Otro Amir Amir Está muy bien Está muy bien Bueno, al menos vienen de uno en uno ahí Pero no me dejan cambiar de Pokémon ni nada Una cosa súper rara, ¿no? Saca a Raticate un Roratiki y talola, tipo siniestro. Eh, Zuko... Venga, ataque gigalítico otra vez. Es que no queda otra. Tritura. Que Suko tiene una buena defensa. No me vuelvas loco. Todavía a ahí la pose de, del culturista. ¡Loca! Y perdón por pasarme tanto tiempo del que suelo usar. Vale. Intentaré cortar lo más posible el vídeo. Para que no. Para que no dure tanto. ¡Ay! ¡No se lo carga! Me cago en todo. ¡Chispazo! ¡Corre! El y para 35. Me da igual perder, no caigo en el abismo, pero este, este cartel y un gol empiezan lo mismo. <risa> son la otra. Algunas veces me, me río porque las la, la arribas son buenas. Mira, mejor nos vemos, nos llevamos la parada, así los conductores descansarán. Va, yo paso. Me piro a mi, ba a mi barracas, tiran las piernas acá. Adiós. A Alola. Alola, chiquillo Es la pintora Chacho Cucuy que lleva un montón de tiempo de episodio Cállate ya <ríe> Sé rapidito Me acabo de cruzar con los, del, con los mendrugos del Teen School ¿Los has visto? Algunos de ellos son buenos de, son buenos de verdad Ojalá se apuntaran a la liga en vez de, de pandillear ¿La liga? ¿Apuntarse? ¿A la liga? ¿Qué liga? Claro de eso venía a hablarte. Si quieres subir al pico Hokulani, te recomiendo tomar el autobús. Podrás subirlo más rápido que un gancho alto. Y dale. Faltará más. ¿Y dónde está el otro Stuful? ¿Aquí atrás? No, ¿dónde está el Stuful? ¿Dónde está el Stuful? Vale, otro ataque. Otro con. ¡Bah! Un Spirou. ¿Dónde está el último stuful? No lo veo. Esta parte la voy a tener que cortar, obviamente. Porque eh, lo importante aquí es buscar los stuful. Y estoy perdiendo tiempo. los ¿Dónde estarán los stuful? Venga, eso Humareda, venga, olvidado Humareda 80, y en la Cadala 50, 50, 70, 75. Pues nitro carga afuera. Rocial 37. Y aquí no tiene que evolucionar nadie, así que de puta madre. Bueno, seguimos buscando los Stufur. Y aquí cayó algo. Una pluma ímpetu No veo al último Stuful Ah, estaba escondido El último Stuful estaba aquí atrás Venga Nada, vamos a hablar con la señora Y estamos aquí con la señora, vamos a hablar con ella Ay, no doy crédito a mis ojos Gracias a ti, ya me ha vuelto a reunir con todos mis estufos Qué feliz soy No sé qué habría hecho yo sin ti, la verdad, te estoy realmente agradecida Pero de para demostrarte lo permite que te entregue esto Toma, es para ti, un antiderretí para que no te derritas Y, Dios, quince mil, tómalo, ay estos de Tufu son monos como yo solos y hoy, no te creas que tienen un rato de fuerza. Si acaso son un poco ferocillos. Pero vamos, que estoy encantada. Son mis chiquilines. Pues lo vamos a ir dejando por aquí, vamos a ir guardando y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós, salud a todos. Nos vemos.